de un montón de faltas de respeto. Lo que realmente sucede es lo siguiente, por desgracia y la gran mayoría de las personas viven con un vacío o con muchísimos vacíos, muchísimas necesidades, ya sean necesidades físicas, necesidades psicológicas, necesidades emocionales, financieras. El punto es que cuando entras a una relación cargando ese o esos vacíos, solo hay dos opciones. Número uno, Empiezas a mendigarle a tu pareja y los mendigos no precisamente reciben lo que les gustaría, sino lo que el resto quiere y puede brindarles. Las migajas, las obras que ya nadie quiere. O número dos. Tu pareja te ofrece todo lo que realmente te mereces. En sus brazos te encuentras consuelo, amor, cariño, paz. Sin embargo, y por desgracia, quien vive en apego y no en amor, no está preparado para dar lo mismo. Y en muchísimas ocasiones, ni siquiera para recibir. Pero como le encanta recibir lo que su pareja le brinda, entonces piensa y dice, ¡Wow! Si mi pareja es la fuente de todo esto bello que siento, ¿como que por qué debería dejarla? Aunque yo no esté preparado para dar lo mismo, no es razón suficiente para dejarle ir. Y es entonces que comienzan a ser egoístas y solo se empieza a centrar en lo que recibe de su pareja y no le pone la más mínima atención a lo que le está dando y es entonces que también nacen las relaciones tóxicas, porque el uno entrega demasiado sin importarle que lo que su pareja tiene para ofrecerle no es suficiente para mantener una buena relación y el otro simplemente se acostumbra a recibir y a recibir sin importar que lo que le ofrece a su pareja nunca suma, sino que siempre resta. Quien vive en apego y no en amor piensa, si a mí me encanta sentir que mi pareja me hace feliz, yo no voy a dejar que nadie más le vea, yo no voy a dejar que brille una vez más, porque de pronto alguien más por ahí puede fijarse en su resplandor y me la puede quitar, me lo puede quitar. Y es ahí donde inician también los celos posesivos. Y solo dejas estas relaciones tóxicas, estas relaciones de apego, cuando te das cuenta que tú puedes cubrir esas necesidades por ti misma o por ti mismo. Cuando por fin entiendes que sentirte una persona completa es tu responsabilidad y de nadie más. Cuando por fin te sientes feliz con tu vida. Cuando recobras tu poder, tu independencia. Cuando dejas de mendigar y empiezas a escoger lo que realmente mereces. Y es ahí también cuando dejas de desvalorizar lo que tu pareja te ofrece y te vuelves una persona muchísimo más empática, más comprensiva, más amorosa y muchísimo más feliz. Yo soy Maribel. Y nos volveremos a ver en el siguiente video.